Ahí. o simplemente cambiaron de nombre y apellido. Bueno, eh, se han creado grandes expectativas. Yo te decía la semana pasada, ¿verdad? que por lo menos se llenen eh, lo mínimo de las expectativas que se han creado, pues se han llenado y no tenemos por qué dudarlo. Vamos a esperar, ¿verdad? Que a partir del próximo domingo, pues el PRM encabezado por Luis Abinader, pues tome las riendas de este país. Y lo, lo que esperamos es eso, que realmente se llenen las expectativas, porque esos los más beneficiados eh, vamos a ser los dominicanos. En otro orden, Sergio, eh, yo decía ayer que nosotros, tú decías, bueno, vamos a soltar esto en panda, tal vez como nos ha soltado el gobierno, pero nosotros seguimos cumpliendo con nuestro deber, con nuestra responsabilidad de seguir orientando a la población con la unidad que nos caracteriza y es con respecto a la situación que vive el país en medio de esta pandemia. Y queremos hacer referencia a la situación que actualmente está viviendo la ciudad de Nagua. Recuerden que decíamos ayer que volvemos a vivir el estado de emergencia, repetir el toque de queda en algunas ciudades eh, con algunas diferencias, como es el caso, por ejemplo, de Nagua, que el toque de queda lo es a, a, a partir del mediodía serio. Nagua está cerrado a partir del mediodía y nosotros estamos convencidos de que posteriormente 10, 15 o 20 días vamos a ver los resultados positivos en términos de la detención del contagio de esta pandemia que se va a observar y vamos a ver en algo. Porque son estas las partes de las medidas drásticas que realmente hay que tomar para lograr realmente detener el contagio de esta pandemia. Eh, debo recordar, y lo decíamos ayer, Sergio, que el doctor Pedro Ureña decía que este país necesita, que sean dos semanas eh, cerrado 24-7 el toque de queda, para entonces que se reinicie una apertura gradual después de una evaluación por región para evitar el contagio. La muestra ojalá que podamos tomar en agua un referente y veremos en, qué sé yo, 10, 12, 15 días, cómo va a disminuir la situación que vivimos nosotros en marzo como provincia de Duarte, como ciudad de San Francisco de Macorís, y que tú decías ahorita fuera de cámara, que cuando se cerró San Francisco, claro. ya, eh, día después comenzar a ver cómo disminuiría de manera significativa el COVID-19 aquí en San Francisco de Macorís. Todo volvió prácticamente a la normalidad y así mismo volvió a la normalidad a seguir causando muerte y llevando en vida esta, eh, este coronavirus. A reiterar medidas como esas, como las que eh, se están llevando a cabo en Agua, de eh, que el pueblo cerrado a partir del mediodía, vamos a ver nosotros posteriormente cómo eh, eh, se verán los resultados ante esta medida que entiendo debe de seguirse tomando en muchas ciudades que en este momento están eh, avanzando y el contagio continúa de manera desorbitante. Así que ojalá. Usted si no fija, Víctor, en La Vega empezó con nosotros el contagio y éramos las ciudades de emblemáticas del, nor del norte en cuanto a contagio y a muerte por coronavirus. La Vega no cerró, fíjate bien, y mira, todavía La Vega mantiene uno de los más altos índices infectados lo tiene La Vega todavía. Nosotros tenemos pacientes ingresados y tenemos infectados, pero son de otras ciudades, Nagua y zonas y y, y aledañas, aunque aquí todavía hay contagio pero los contagios aquí han, han disminuido, disminuyeron bastante, bastante. O sea, que esas medidas se dan cuenta que las medidas de no agrupamiento, de no transeúnte, de no aglomeraciones, son las medidas que detienen el COVID, no hay otra. No hay otra, no hay otra. No hay otra. Lame, lamentablemente, mientras no, no haya vacuna, ¿verdad? Eh, las únicas medidas, las únicas acciones que pueden detener esto es el distanciamiento social, el uso de mascarillas y la higiene. Son el, tres. pito hace dos días, Israel abrió las escuelas y un solo estudiante con coronavirus infectó 30 profesores en la escuela. Una... Oye, un solo estudiante. ¿Mm? Eso, sí. porque la, la aglomeración, la, el, el, el, el junte y la interacción es el vehículo ideal para eh, eh, masificar la infectación de, del coronavirus. Eso, eso está demostrado. El único real que tenemos del coronavirus, lo único. Mira, Sergio, hay que resaltar las declaraciones eh, que diera ayer. Leonel Fernández Reina, ex presidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, en una visita que hiciera a la redacción del Bistín diario ayer, donde él decía que él estaba en la más entera disposición de participar en un encuentro de evaluación y hacer sus aportes, verdad, para buscar una solución a este problema sanitario que está viviendo el país y también a la situación económica. Me parece una acción eh, interesante de Leonel Fernández, pero también me luce que es un, como una especie de caramelito, en serio. Esta posición del, de Leonel Fernández en este momento, digo yo, de querer congraciarse con el gobierno actual y, e intentar también hacer sus aportes. Aporte, ¿verdad? Claro. Eh, debido surtir sus efectos en los gobiernos que él estuvo y en su gobierno del PLD, porque los, la única parte que él no participó de los 16, 20 años del frente del gobierno fue pues en el último año y seis meses aproximadamente, sí. fue donde él no tuvo participación directa con este gobierno, más sin embargo, ahora él tiene en sus manos, en su poder, eh, posiblemente la solución sanitaria y la solución económica, entonces quiere llevarla como recomendación ante ese encuentro de evaluación que se pueda hacer, y no lo, no lo veo mal no, Pero no, claro. que pudiera ser un caramelito para también inmiscuirse ¿verdad? en lo que puedan mira, ser las hacer, decisiones, decisiones que tome el próximo gobierno que se instaurará, se instaurará el próximo domingo que es el 16 de agosto mira yo creo que hay que aprovechar el estado, el estado de luna de miel y, y de buena mosura que hay ahora entre las fuerzas aliadas principales fuerzas aliadas del país porque para nadie es un secreto que la fuerza del pueblo se, puede, se podría convertir en la segunda opción de poder en el país, eh, hasta, no, en estos momentos, en estos momentos, pero si tú te pones a pensar, eh, cuando llegue el momento, que, que el, lo, lo diga así, el, el ambiente político, a ver que, cómo reacciona, cuando, cuando a partir del lunes, ya Danilo Medina esté en la oposición, eh, en cuanto a reorganizar, o qué sé yo, el, el, el comité central, el comité político, Dependiendo de cómo se mueva eh, ese, ese ambiente luego de, de, de salir del Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina va a, va, a, va, a, va, a, va a seguir o va a culminar esa luna de miel que existe entre la Fuerza del Pueblo y eh, el PRM. Porque eh, tarde o temprano, eh, eso va, eso se va, va a haber un, un, un divorcio, pues si tú te fijas. Esos aliados no tienen mucho, mucha, mucha participación en el tren gubernamental de Luis Abinadel actualmente, si tú te fijas. O sea, no hay esa participación eh, muy, muy evidente. Lo que, yo, lo que yo quisiera hacer, Dios, es con toda humildad. Bueno, aquel que habla de política es Ramón Antigua, pero nosotros a veces nos sí. ponemos ¿verdad? Eh, inventar. a inventar. Yo quisiera como advertirle al presidente electo, Luis Abinader tener mucho cuidado. Yo claro, entiendo que, que, que, que, que, que hay que dejar, que hay que dejar que Luis Abinader del PRM venga con ese proyecto de nación que tienen para implementarlo y en el camino, ¿verdad? Creo que se puede absorber cualquier orientación, cualquier asesoría, cualquier ayuda por la experiencia que tiene, que se pueda coger Pero mientras tanto, mientras tanto, mucho cuidado que puede ser un caramelito envenenado, ¿verdad? Lo que yo pueda opinar, lo que yo pueda aportar desde, desde Pero, la otra. Eh, una, una opinión y una cumbre donde participe un, una persona tan versada como eh, Leonel Fernández, yo creo que no está de más, es un cerebro bien amueblado, un cerebro que puede aportar. Y sobre todo, eso fue el único candidato que anduvo toda la este, zona, analizando y viendo las las sí, debilidades y las este fortalezas es, del de la pandemia. Okay. Ahora sí, qué bueno. Este es un país que no está mucho para teoría. Aquí lo que hace falta es práctica y voluntad para hacer las cosas, Sergio Romero. No me venga a teorizar ahora que 16 años, 20 años estuvo bueno para teorizar. No, pero no había, este pandemia, país, no había pandemia, Víctor, no había no, pandemia. trátalo la, la, la pandemia está este año. Tenemos, ocho, este es el mes está número 8. La bien, ocho, está bien. Ocho tenemos meses. amigos. Fueron 20 años. Amigos. Teoría, Luis Abinader, práctica. Vamos a poner en funcionamiento ese proyecto de gobierno que usted nos metió y vamos a ver qué pasa. Yo creo que la de él puede hacer un buen. Si, si se lo propone y sigue la vigilancia y no, y no le. Aunque déjame decirte, Víctor, vuelvo y te repito, hace mucho que tú no oyes esta frase. Lo uni, la única droga que es adictiva con el primer sorbo, con la primera aplicación, se llama poder. Después que tú tienes el poder, ya eres un preso del poder. Así vamos. es que. Eh, hasta que tú no lo veas en el accionario, cuando tú no lo veas con el reguero de lambones alrededor cuando tú no lo veas con una nación en la mano a partir del lunes y veas su accionar yo no confío en nada en el gobierno de Luis Abinader si habrán lambones, serán si lambones si muy fino sí, vamos sí, a la sí. pausa vamos a la, la pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, pausa, <ríe> pausa y al regreso seguimos con los comentarios de Sergio Abinader ¿no? que les habla como siempre tratado de hacer con la mayor Objetividad posible. No pierdan contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.